¡Saludos! Bueno, el otro día se me acabó la memoria en el móvil y no pude grabar más. Pero bueno, como veis he podido adelantar bastante. Me visteis cortar estas chapas de aquí. Y nada, espero que os guste como ha quedado. Os voy a dar un pequeño resumen. Luego toca barnizar. Bueno, en este caso darle aceite de linaza a unas maderas. Y lo que hemos hecho es la puerta. Una puerta de acceso. Para dejar los bebederos. O el comedero para los inicios. Limpiar. Etc. Están estos laterales, la parte de ahí atrás, estos laterales, estos laterales. Y hoy vamos a aplicar aceite de linaza a esta madera. de proteger la madera lo que hace es protegerla pero sin cerrar el cuero. ponemos un barniz el barniz genera una capa y esa capa va perdiendo elasticidad al final se agrieta Eso hay que repetirlo durante los años. Saludos, hoy es día de cortes, voy a colocar aquí cerca y voy a empezar a cortar todas las pizas que necesito para tapar los laterales, para hacer las perchas y nada, espero que os guste y al lío. Ya tengo todas las piezas cortadas como veis estas de aquí van a tapar la parte superior del ponedero una pieza entera dos piezas enteras y esta la he tenido que cortar a 10 centímetros para que encaje bien como veis las perchas ya se han colocado que se han cortado a unos 60 entrarán las 9 perchas las demás las voy a completar con estas piezas que me han sobrado, de haber cortado esas. Luego, esta pieza que la he tenido que cortar por la mitad también, irá aquí, como tapa del ponedero, con unas bisagras. Y ese huequito, esta triangulación, intentaré taparla con madera o así. Luego, aquí abajo, todo esto se va a tapar con estas tres piezas. Se machimbran así. Miran. Ahí. Vale. Este panel... Voy a, colocar, voy a colocar esta pieza aquí, por detrás, así por detrás, y al tener rosca podré desatornillar. Voy a tener un punto aquí, otro allí y otro ahí, y podré sacar esa pieza. Que irá junto con la tapa todo será una pieza de esta manera podré acceder a los ponederos <coughs> si hay que para que pueda colocar el empujador que bueno, todavía no lo tengo fabricado ni diseñado esos son los ponederos desde dentro aquí arriba ir a una lona de plástico para generar más oscuridad y, y podrán entrar las gallinas tranquilamente. Ya tenemos las piezas presentadas, ahora estamos atornillando los tornillos.